La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este lunes tres meses de prisión preventiva contra el joven Jonathan Corona, acusado de matar a su padre José Lucía Corona Díaz, alias Lila, en hecho ocurrido en el municipio de Pimentel, provincia Duarte. En torno a este hecho recordamos que ocurrió en medio de discusión en el interior de la vivienda donde con desenlace fatal el hijo propinó una estocada mortal a su padre. En las últimas declaraciones, el agresor tras ser cuestionado admitió el hecho y afirmó fue provocado por el hoyo exiso. El prevenido deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.